Se abre el telón y se ve a un locutor de los 40 principales, se ve un productor de televisión, una youtuber de belleza y el hombre lobo viajando por el mundo. ¿Cómo se llama la película? Actitud Social presenta Seminario de Video Marketing y YouTube, sábado 21 de septiembre de 2013, en Marbella. ¿Quieres saber más? Pues tendrás que averiguarlo tú solito en actitudsocial.com